Un día más en el salón de la justicia social Superamigues de la diversidad Es muy importante que celebremos la diversidad sexual Para no hacer sentir incómodo a Robin ¿Por qué rayos me sentiría incómodo? Maldita sea Superman ¿Cuántas veces te he dicho que no soy gay? No soy gay, estoy casado y tengo dos hijos Sí, al igual que Ricky Martin, Robin Yo propongo que convoquemos a una manifestación masiva Para celebrar las libertades sexuales De la mano de los movimientos políticos y sociales Que tanto nos representan Bien, es una buena idea Llevémosla a cabo, linterna verde De acuerdo, llamaré a los movimientos de izquierda Para que se manifiesten junto a nosotros Bien Espera un momento, ¿por qué llamarías a los movimientos de izquierda? Pues porque ellos siempre han estado a favor de las minorías sexuales abogando por sus libertades. Eso es absolutamente falso, mi querido homosexual. La izquierda ha perseguido encarnizadamente a los homosexuales a lo largo de toda su historia. De hecho, han llegado incluso a criminalizar la homosexualidad. Eso fue solo durante el estalinismo. Los movimientos a los que convocaremos son socialistas y marxistas. ¿Oh sí? ¿Y qué me dices de las cartas que Marx y Engels enviaban entre ellos comparando a la homosexualidad? Con la pederastia y preocupados Por los avances en la conquista De derechos de los homosexuales A quienes ellos mismos consideraban Una aberración antinatural Eso que dices es una fake news Una fake news de derecha liberal Bien, y si es una fake news ¿Por qué rayos Engels escribió pasajes Completamente homofóbicos como los que se ven En su libro El origen de la familia La propiedad privada y el estado? Mira, no sé quién rayos es Engels Porque no he leído un libro en toda mi maldita vida Nosotros simplemente Reivindicamos al marxismo Oh, te refieres a Marx El que dijo que la única relación natural Era la que había entre un hombre y una mujer No, no, al otro Marx Al de las camisetas Ese es el Che Guevara Ese es, sí El buen amigo de los homosexuales Che Guevara El Che Guevara secuestraba homosexuales Bajo órdenes del castrismo Y los metía en campos de trabajo Para rehabilitarlos Claro que no Claro que sí 1959 Península de Guanacabibes. Dices eso porque eres un maldito nazi De derecha liberal No, digo eso porque es Real. Todos sabemos que Marx, Engels, Stalin, Mao, Fidel Castro y el Che Guevara eran amigos de los homosexuales, mientras que tu bendita derecha los incineraba vivos en la hoguera tras los veredictos homofóbicos que brindaba el santo oficio comandado por Donald Trump, Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Juan Pablo II, Francisco Franco, Augusto Pinochet, Ronald Reagan, Mel Gibson, Margaret Thatcher, el colo Santilli, Carlos Menem y George Bush bajo el papado de Adolf Hitler. Allí por la década del 90, en el medioevo, reinado por tu amado Neo. Liberalismo. De verde nada de lo que has dicho es real ni mínimamente acertado en lo histórico ¿De dónde rayos sacaste esa delirante historia? De las clases que tomo en la universidad pública Bien, recuérdenme prender fuego todas las universidades públicas Seré breve, no invitaremos a ningún movimiento de izquierda a nuestra marcha Son unos históricos mataputos que ahora se cuelgan de cualquier causa Para que la gente idiota como Robin o la Mujer Maravilla los vote No me digas Mujer Maravilla, no asumas mi género, soy la persona gestante maravilla Bella. ¿Lo ven? Es una idiota Has llamado idiota a una mujer siendo tú Un hombre, eres un misógino liberal De derechas. ¿Por qué asumes que soy un hombre? ¿Y por qué asumes que una persona gestante Es una mujer? Estás siendo homofóbico En plena semana del orgullo de los trolos Tienes razón, no sé en qué estaba pensando disculpas si fui ofensivo No, no fuiste ofensivo, eres un completo idiota Bueno, ya sigamos pensando en los movimientos Políticos que puedan apoyar a esta Causa. Ya lo sé, convocaremos al Peronismo. ¿Al peronismo? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Porque Juan Domingo Perón era un maldito militar y un tremendo homofóbico. ¿De dónde sacaste eso? Él mismo retó a Cámpora por llenarle el gobierno, cito textualmente, de marxistas y homosexuales. No, no, me refiero a eso de que fuera militar. Era el Teniente General Juan Domingo Perón. Teniente General, eso es un rango militar. Ustedes mismos, sus fieles, lo llaman el General, maldita sea. Eso es un típico invento de la derecha. Perón jamás fue militar. Le decimos General porque lo amamos todos, en general. Salvo tú, maldito neoliberal. No, no, era Hermano, no se puede ser tan retardado Vaya, tenemos todos la misma voz No puedo creer lo barato que es esto Sí, pensar que hay gente que dice que Aquí hay financiamiento de organizaciones Logias y espacios políticos Bueno, la gente es infradotada y recordemos Que uno de los arquitectos de ese invento Fue Luis Rosales, sí, recuérdenlo bien El panqueque hijo de re mil putas De Luis Rosales, candidato del feudo De los Rodríguez Sa allí en 2011 Y de Mauricio Macri luego en 2013 Esto no tiene nada que ver con el video Pero quería descargarme con el terrible sorete de Luis Rosales, muchas gracias. Oh, claro que tiene que ver con el video, si estamos hablando de la diversidad. Silencio, Robin, mantengamos la discreción. Luis Rosales hoy la juega de liberal, pero aún no ha salido del closet. Él es como tú. Demonio, Superman, yo no soy homosexual. No, claro, yo no soy un extraterrestre republicano con superpoderes. Bueno, ya, Superman, ¿a quién diablos llamamos para dar visibilidad a esta celebración? Lo cierto es que yo no llamaría a nadie. Creo que cada ciudadano debería ser autoconvocado y en todo caso, deberíamos levantar las banderas Del liberalismo, del liber generalismo el liberalismo es la extrema derecha que inventó el patriarcado, provocó el holocausto, fundó la misoginia y creó el travesticidio sobre la sangre derramada de todos los indígenas que habitaban aquí sociedades increíbles antes de que los colonialistas neoliberales arrasaran con esta tierra. Otra vez citando lo aprendido en la universidad pública, ¿verdad? Así es, educación gratuita que ustedes, los neoliberales, no quieren. Bien, ya veo por qué es gratuita. No sé a qué te refieres, a que nadie pagaría por convertirse en un completo retardado mental, linterna verde. El liberalismo es lo mejor que le ha pasado a la sociedad. De hecho, viniendo al caso, los primeros en hablar de libertades sexuales fueron aquellos precursores del liberalismo como Voltero Montesquieu. Claro que no, eso es una fake news, una fake... News de la derecha neoliberal. De hecho este video también se lo debemos a la libertad de mercado ya que está auspiciado por el mejor instituto de trading de toda América Latina. L w Professional Trader. Si quieres aprender a invertir hazlo como un profesional. Deja de escuchar a tus malditos profesores de la escuela pública y compra criptomoneda linterna verde. No necesito criptomonedas porque me mantienen mis padres como a todo comunista de mi edad y clase social. Vaya eres un fracasado todoterreno. Oigan muchachos mientras discutíamos se llevó a cabo una marcha del orgullo gay y nos la perdimos. Ya acabó. ¡Carambolas! ¿Y quién la organizó? Los peronistas, la izquierda y todas las demás ideologías mataputos junto con un montón de ministerios que se sostienen con los impuestos pagados por la gente que no tiene para comer. ¡Dios mío, este país está lleno de oligofrénicos como linterna verde! ¡Hey!